Hola amigos del canal, el juego de hoy se llama el calamar siniestro y como vemos es calamardo de Bob Esponja, por lo visto pues se ha vuelto loco, así que bueno, vamos a ver qué pasa, ¿lo jugamos? Claro que sí, a por él. Bien, aquí vemos a Calamardo en su casa, durmiendo. Son las 8 de la mañana. Bueno, dice que se llama Calamardo. bueno la intro nos dice que se llama calamardo que va a trabajar y que que está enfadado con el mundo en resumen y que en vez de matarse es porque quiere matar a todo el mundo pues venga vamos a por él aquí está trabajando y a ver qué pasa. Bueno, aquí podemos coger el arma. A ver. ¡Ostras! Que podemos matar a todos. ¡Ostras! ¿Y los demás no se van? Bastardo. Parece que está enfadado, ¿eh? La policía. Viene la policía. Bien, por algún motivo el juego no se quiere grabar y se corta a cada momento. Entonces pues voy a intentar pasármelo ya en la casa. Así que, que vamos a jugarlo. O sea, ya lo he jugado tres veces y tres veces que se me ha parado de grabar. Vale, dice que podemos usar la linterna y aquí pues hay que hacer algo pues vamos a ver yo ya sé lo que hay que hacer entonces pues bueno aquí está torturando a alguien y tenemos que abrir con unas tablas vamos a buscar esa eh, esa herramienta para abrir las tablas aquí no es y aquí lo es pues lo voy a volver a jugar porque el juego es siniestro vamos no por otra cosa si no no lo volví a jugar Vamos a ver si no nos mata Calamardo A ver... Tenemos que entrar por aquí Se va de ahí y nosotros tenemos que entrar Nos persigue, nos persigue, que nos mata, escondemos No hemos escondido Venga, que se vaya A ver dónde se ve Vete Vete. Bueno, el objetivo es que... Quiere matar a... A Patricio. Y nosotros tenemos que salvarlo. Entonces, pues, aquí... Hay que abrir... Y podemos pasar. Y la puerta aquí está, Patricio. Patricio, que voy a ayudarte. Abrimos esta puerta. Y tenemos ahora que, que ir a... A... A parar la máquina Y dónde mejor Que, que en la caja de cuadros Pues ya habíamos estado Pues lo volvemos a dar Esperemos que se grabe el juego A ver, aquí A tomar por culo Hemos parado la máquina Vamos a seguir Y aquí está este Venga Lo hemos salvado De la guillotina esa que corta Eléctrica Pero Está preguntando por vos, Esponja Y dice que, que Que investigue en la sala de estar Pero antes hay que sacar a Patricio De aquí que es más torpe que un Que un cerrojo Sin llave Venga vámonos Sígueme anda Vamos. Hay que enseñarle el camino. Vamos, vamos. Vamos. Ahora está atrancado ahí. Venga. Vamos. Venga. Vamos. Vamos. Orden flow. Vamos. Vamos. vamos. vamos. vamos. Que puede venir este. Y después de él tenemos que investigar la, la sala de estar de Calamardo. Ya os quema el rollo, tío. lo pasado sin darme cuenta que no se había grabado. Y tenés que jugarlo otra vez. Por Dios. A ver. Pues venga, vamos a la, a la living room. A la sala de estar. Esperemos que el que no esté sea Calamardo. Y aquí había que investigar. investigar es que detrás del armario pues se ve un hueco, pues hay que darle justo justo en un sitio para que abra. Y aquí pues subimos para arriba. ¿Y ahora qué pasa? Pues bueno, que estamos aquí y tenemos movimiento libre. Vamos a ver por las habitaciones lo que hay. Y después de hartarme de jugar y de que me mataran, vi que había una bañera con agua, vi que había, si está por aquí, un cubo de agua, un balde. Y, y una herramienta Pero bueno, aquí está Bob Esponja Que está dormido Y no está hablando Vamos a ver, qué pena La vez que me lo pasé Que viene el asesino tío. Es que está buenísimo el juego Por eso lo, lo he vuelto a jugar Pero ya sé lo que va a pasar Pero ustedes a lo mejor no le dice que es tiempo de morir y que no quiere morir. Qué cabrón. El pedazo máquina que ha puesto ahí para matarlo. Que, lo que ha tenido que, que trajinar el hombre este, el calamardo este, para hacer eso, ¿eh? Pero que el juego está buenísimo, ¿eh? Hay que parar la máquina. Vale, pues para parar la máquina tenemos que buscar objetos que nos sirvan y que nos pilla. A ver dónde está este ahora. Aquí no está. A ver, aquí tampoco. ¿Podremos usar primero el cubo de agua? Vamos a probar. Lo hemos llenado. No está por aquí. Vamos a echarle agua a la máquina a ver. No. No podemos. Sí, la ha roto, sí. Ahora hay que buscar... ¡Ay! ¡Que nos pilla! ¡Casi! Hay que buscar una herramienta Que no nos pille el tío este A ver si se va ¡Para de gritar! A ver si lo podemos evitar A ver, por aquí y por aquí tiene que haber una herramienta Aquí está Vale Vamos a ver si conseguimos evitarlo Venga, venga, que llegamos Y ahora hay que romper la máquina Venga, venga, por este lado La hemos atravesado y la hemos roto Bien Ya me da igual si viene Y este es el final Buenísimo La hemos salvado A vos esponja Pero, pero pero, pero no nos esperamos este final ala, esta noche calamar a la parrilla buenísimo ¿Qué decir, ¿Qué decir de este juego que está buenísimo, que lamento no haberlo jugado de primera vez me llevo a los sustos que me llevo pero es que lo he tenido que grabar en tres partes lo siento el juego está para un 10 sobre 10 El problema es de la grabadora que no he podido Y bueno pues ya está Pues espero que le haya gustado el juego Y el vídeo Así que bueno si le ha gustado Pues acuérdense Y si no pues nos vemos en un próximo juego Así que chao y hasta la próxima